Buenos días a todos, a todas. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Vamos comenzando, este, dando comienzo a este espacio tan rico. Me presento, eh, mi nombre es María Marta Fernández Rosa y trabajo coordinando el equipo de implementación en campo de INTEC. Y bueno, para mí es un gusto darles la bienvenida a este encuentro de socialización de las experiencias educativas y significativas en el marco de las menciones Pied. ¿sí? Ya muchos de ustedes saben que este certamen... De, del Plan Integral de Educación Digital, lleva varios años en el Ministerio de Educación y destaca justamente la innovación en las prácticas educativas con educación digital. Eh, bueno, eh, este año especial, la propuesta en realidad fue una invitación a los y las docentes, a, a los y los directivos, supervisores, facilitadores y asesores pedagógicos de INTEC, a compartir eh, sus prácticas ¿sí? implementadas en este tiempo de aislamiento social, preventivo, obligatorio, y que pudieran compartirlas a otros y a otras colegas. Y bueno, se presentaron más de 250 experiencias, proyectos, actividades de todos los niveles educativos, y se han seleccionado algunas únicamente, ¿no? como para poder socializar en el marco de este Congreso. La idea es que, bueno, los protagonistas de estas propuestas puedan compartirlas y también en este espacio puedan servir de inspiración para otros y otras docentes. El equipo de orientadores de INTEC llevará a cabo esta dinámica, ahora se las vamos a explicar, y bueno, los presento ahora a cada uno de ellos y también les agradezco infinitamente tanto trabajo para que todos y todas las experiencias seleccionadas y todos los docentes protagonistas se sientan a gusto en este evento. Ellos son Geraldine Ketle, del nivel inicial, Valeria Labate, Daniel Arellano, de Primaria Común, Omar Galdo Pórpora de secundaria y de adultos y adolescentes, Eliana Coan, de la modalidad especial, Sofía Sable, de las escuelas que profundizan NES o secundarias del futuro, bueno, sin más, nos deseo a todos y a todas que tengamos un momento enriquecedor. Y le paso la palabra a mi compañera Valeria, que va a estar escribiendo la dinámica y presentando a los protagonistas. Muchas gracias. Hola, a todos, a todas, bienvenidos. Este como hemos conversado con algunos, mis compañeros han hablado por teléfono, yo también, en este espacio vamos a festejar y reconocer todas las experiencias que llevaron adelante durante este primer cuatrimestre del año 2020, un, un desafío para todos nosotros en esta construcción de, de nuevas prácticas, de desafíos, así que vamos a empezar a, a visualizar las experiencias, a darle la palabra a los protagonistas, Vamos a recorrer eh, cada una de las experiencias y les pedimos que tengan muteado el micrófono, así vamos escuchando a nuestros colegas mientras hacen la presentación. Hoy vamos a compartir ocho de las experiencias que se presentaron. También les cuento que dentro del chat van a poder dejar todas las preguntas que quieran y comentarios, eh, y Sherry, una de las orientadoras, va a ir a visualizándolos y compartiéndolos a medida que vamos viendo las experiencias de nuestros, de nuestros colegas. Y también les cuento que esta sesión está siendo grabada como para que después podamos retomar cualquier cosa que nos haya quedado pendiente. Hoy se presentan estas ocho experiencias que les mencionaba recién y como bien dijo María Marta, están representados todos los niveles y modalidades que eh, INTEC trabaja dentro de la jurisdicción está la modalidad especial, está secundaria, secundaria del futuro, eh, está inicial, eh, la educación de jóvenes y adultos, primaria común y escuelas intensificadas en nuevas tecnologías, también de primaria común. Esto es lo que vamos a compartir hoy y la forma de compartirlo hoy, queríamos hacer algo más importante pero no nos va a dar el tiempo como para darle la palabra a ustedes, es a través de esta ruleta, esta ruleta que nos va a dar un poco de juego y de azar, y nos va a dar el orden de, eh, en que se van a ir presentando las experiencias. Para esta presentación, que también les contamos, y les contamos a todos los asistentes que pueden verlas y disfrutarlas con nosotros, que ya las conocemos, van a tener los expositores, nuestros colegas, tres minutos, así nos da tiempo eh, para que todos puedan contar cómo hicieron... Eh, la propuesta que estamos hoy eh, socializando, ¿no? compartiendo entre todos y todas. Y después vamos a tomarnos dos minutos para que las, eh, esos tres minutos los va a ir eh, guiando Eli, eh, que es otra de las orientadoras, para que no nos excedamos de los minutos y todas tengan tiempo de poder hablar. Y después en dos minutos vamos a tratar de compartir alguna pregunta que hayan dejado en el chat y Sherry la pueda ir socializando para que... Los, la, nuestros compañeros puedan dar respuesta. Bueno, si hay alguna consulta, saben que yo no puedo leer el chat, pero mis compañeras están ahí atentas a cualquier sugerencia y esperemos, cruzamos los dedos, que funcione la ruleta, ustedes están estrenando este, esta incorporación hoy. Así que vamos a andar esto, suerte a todos, disfrutemos de estas hermosas experiencias que se hacen en nuestras escuelas públicas. Voy, eh, que se vea. Y ahí paré en la primera experiencia, que es la experiencia de Primaria Común, la experiencia de la Semana de Hipólito, de la Escuela 21, Distrito 4, y las, las integrantes que presentaron esta experiencia son Viviana Acevedo, Dayana Franco y Juli Gualteros. Así que chicas, les doy la palabra para ver quién empieza a contarnos de esta hermosa experiencia. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en, en representación de la Escuela 21, como bien decía Valeria, este, estamos nosotras tres representando un trabajo institucional, un trabajo realizado por todos los docentes, por todos los que formamos la comunidad educativa. Si bien el marco de la pandemia significó para todos un desafío interesante, el máximo fue para la escuela. En este, si bien la Escuela 21 siempre trató de estar muy conectada con los alumnos, con las familias, con las fiestas escolares, necesitábamos y sentíamos la necesidad de vernos, de encontrarnos, de tener un encuentro. Precisamente con la celebración de nuestro patrono Hipólito Vieites en el mes de mayo, muy unido a nuestra revolución de mayo, es que decidimos planificar el acto de nuestro patrono para celebrar nuestra escuela junto a nuestra comunidad, juntos en forma interdisciplinaria, docentes, eh, profesores, curriculares, maestros de grado, maestra bibliotecaria, equipo de conducción, familias, estudiantes. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos compartir esta propuesta pedagógica. Y lo más lindo, el vernos, el encontrarnos, el celebrar nuestra escuela, el celebrar nuestro acto de nuestro patrono, Hipólito Vieites. Dejo paso a mis compañeras. Hola, muy buenos días a todos. Eh, bien, el nuestro patrono la verdad involucró una, una gran preparación, una gran planación. Eh, participaron todos los docentes de todos los grados de ambos turnos, cada seño desarrolló con todos los chicos un tema relacionado con nuestro patrón y público y con la Revolución de Mayo. También trabajaron todos los curriculares, junto con biblioteca, cada curricular planteó una actividad acorde a los contenidos trabajados, podemos observar que cada grado, de primero a séptimo grado, ¿no es cierto?, eh, trabajó un contenido acorde a su proceso. Es decir, por ejemplo, primer grado trabajó eh, pregones, atuendos, eh, recetas de comidas típicas de la época... Eh, Perdón, o... les queda un minuto. Sí, eh, rapidito. <ríe> Cuarto grado trabajó las ideas de Moreno y Saavedra... Eh, séptimo grado, abordó la idea de la revolución, partiendo de la revolución francesa, y bueno, la verdad que fue un gran trabajo, eh, unas lindas producciones, eh, los chicos se engancharon en todo, eh, muy buena la participación de la familia, nada, le dejo paso a mi compañera porque es buena. Eh, bueno, eh, la actividad se realizó, que fue la Semana de Hipólito, del 26 al 29 de mayo, y se hizo a través de la plataforma Zoom, eh, por una cuestión de organización, hicimos un encuentro por cada grado eh, para que no fuera tan extenso, porque si no, no hubiésemos presentado en un solo Zoom las presentaciones de primero a séptimo. Pero eh, bueno, no eran encuentros restrictivos, es decir, podían entrar chicos y chicas de, otra, bueno, de otros grados y de contrajornada. De hecho, también nos acompañaron profes Perdón, que ya habían trabajado. Estamos, con la escuela. estamos en tiempo, para que cierre. Dale, eh, nada, tuvimos diversas producciones, desde caracterización de personajes, animaciones, stop motion, que después, bueno, ahí está el link de la presentación y lo van a poder ver. Y lo más importante también, bueno, algo como para destacar, es el encuentro y que a través de ciertas herramientas digitales eh, pudimos facilitar este encuentro eh, para, nada, para, para celebrar el, el patrono de la escuela. Listo. Gracias, Yuli, creo que fuiste la última ahí en presentar. No sé si me están escuchando. Creo que sí, sí. Sí. sí, sí. Ah, bueno, sí. perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Seguimos con la otra experiencia. Gracias, chicas, gracias, Viviana, gracias, Dayana, gracias, Yuli, por la experiencia hermosa que hicieron en la Escuela 21 de Distrito 4, eh, con, los, con toda una semana de, de, de Zoom donde se encontró toda la familia, acá en el, en el chat Eliana va a ir dejándoles el enlace a la plataforma, al campus virtual de INTEC, donde está subida esta experiencia para que puedan recorrer por completo todas las actividades que pudieron hacer alumnos, alumnas, docentes este, y, y familias este, y, y sus encuentros. Así que ahora paso a mostrar la, la siguiente... Paso a dar vuelta a esta ruleta. Vamos de nuevo. La siguiente es la actividad, la experiencia presentada por Secundaria y Secundaria del Futuro, podcast de principio a fin y alto viaje. Está realizada por el equipo de asesoras, asesores, pedagógicos, facilitadoras y facilitadores pedagógicos de INTEC y las presentan Romina Parrado, Flavia Perugia y Mariana Ortiz. Chicas, todas ustedes. Buenas, ¿cómo andan? Eh, no sé si está Romy, que creo que ella iba a empezar con la presentación. Ay, voy, sí, tenía dificultades para activar el audio. Eh, eh, bueno, sí, esta es una experiencia de los equipos de Secundaria del Futuro y de Secundaria. Eh, trabajamos sobre la elaboración de, de podcasts eh, para docentes y para estudiantes. Eh, la, idea, la propuesta un poco era eh, acercar algunas herramientas que permitan trabajar estos... Eh, que permitan trabajar eh, podcast, eh, ya sea para pensar clases eh, en relación a lo curricular o también eh, para trabajar desde, desde lo vincular, ¿no? el acercamiento también a través de la voz. Y pensamos también en formato podcast, más allá de que era algo que nosotras veníamos trabajando en los dos equipos, eh, porque también era, eh, permite la circulación eh, de una manera distinta, ¿no? el audio por, por el formato, permite, por ejemplo, que se puedan mandar por, por Whatsapp, que es por el medio en que muchos docentes están trabajando con sus estudiantes, también por los problemas de, de conectividad y, y, y falta de, de equipamiento. Entonces, eso también nos pareció que, que trabajar con la voz y, de, y en un formato que, que pudiera también trabajarse en clave, como estaban trabajando los profes, eh, era interesante de, de seguir profundizando. Y ahora cedo el paso a mis compañeras, pero también es interesante que fue un laburo entre los dos equipos, ¿no? Y que nosotros en general en las escuelas trabajamos en equipo y en trabajo colaborativo. Y está bueno que sean instancias en las que nosotros también a nivel de, de equipos podamos eh, laburar así. Así que eso también re, es interesante de la experiencia. Ahora sigue Fla. Ah, y otra cosa es que también participaron Santi, un compañero de de media, y también Ángeles, eh, otra compañera de secundaria del futuro, y Marcia Ordiz. Uh -huh. bueno, Les queda un minuto, perdón. Vale, en el proceso de, de producción quisimos hacer foco en el sentido pedagógico del podcast, eh, como decía Romy, en su pot potencial eh, vincular, y en el uso de tecnología digital contextualizada en este momento. El proyecto comenzó en febrero con la idea de hacerlo presencial con, como capacitaciones para docentes. Ya estaba la idea de trabajar con, eh, entre facilitadoras, pero ocurrió la cuarentena, así que lo que se nos ocurrió fue aprovechar el formato y asimismo introducir a los eh, profes en el tema, es decir, haciendo un podcast sobre qué es un podcast. Hicimos dos, uno que es para docentes, otro para estudiantes, y los contenidos que tuvieron fue... El primero, que es un podcast, eh, recomendaciones para hacer el guión, recomendaciones Perdón, para grabar. están en tiempo, Mariana, para que vayas cerrando. Vale, cómo editarlo y cómo publicarlos. Eh, no sé, ¿quieres eh, cerrar, Fla? Eh, bueno, así como muy rápido, una de las cosas que queríamos resaltar, así como lo último, es la cuestión de, de que... Una de las ventajas es que es muy fácil de que circule, nosotros los alojamos en un host que es gratuito, que es desde desde ese lugar se puede eh, descargar, o para reenviarse por WhatsApp, o se puede escuchar por cualquier aplicación, y es como una de... nos, nos parecía que era un buen recurso para trabajar acercamiento en este contexto. Y lo último... Eh, en Alto Podcast trabajamos también a partir de la interacción con estudiantes, participaron estudiantes en la grabación y también hay un proceso de interacción en, en el que los chicos nos tienen que mandar unas respuestas eh, en formato freestyle que interactúan con los episodios. Muchas gracias. Gracias, gracias chicas. Buenísimo la propuesta, y vimos el canal de Spotify también como para que lo sigan y puedan volver a entrar a recorrer, recorrer este Genial y que como tiene muchos audios también se están perdiendo la posibilidad de escuchar la, todo el trabajo que hicieron estos equipos con, con los chicos también. Así que buenísimo, vamos a ir al siguiente, si no hay preguntas chicas, cualquier cosa me avisan. Vamos a hacer girar la rueda, a ver a quién le toca ahora compartir ¿Vale? la experiencia. Sí, ¿Vale? perdón, hay unas preguntas. Después, ¿Cómo no? Dale, ¿Sí? ¿Sí? sí. Preguntaban más adelante una colega, creo, que, eh, qué significa podcast, eh, o sea, de qué se trata, ¿no? Como quizás no conocen la expresión, así que dejo a las chicas si quieren aclarar, y, y después retomamos la siguiente. Eh, bueno, si quieren respondo yo. Eh, los invitamos a escuchar el podcast, que el primero eh, responde esa pregunta, pero más allá de, de, del chiste, es un formato, es como si fuera un programa de radios, es un archivo sonoro que circula por internet, y que se puede escuchar a demanda, es decir, no, no está en formato vivo, sino que lo, lo podés escuchar cuando vos quieras, o lo podés descargar y, y escucharlo. Eh, pero tiene como ciertas características que hacen al formato en sí, y que justamente lo, lo que trabajamos en, en podcast de principio a fin es la explicación y el desarrollo de eh, sí, las, las características y las potencialidades que tiene este formato en, en cuestiones educativas. No sé si responde eso. Yo creo que respondió muy bien a la pregunta. Eh, y después preguntaba eh, Mariana Lazarte si el material en PDF que estábamos mostrando en línea eh, está en los links. Eh, entiendo que sí, sí están eh, ahí sí. en el mismo Genially. Exacto, en el Genially, en, en el símbolo de audio está en los audios y en el más están los PDFs. Muy bien, muchas gracias chicas. Felicitaciones. Gracias por presentarlo. Bueno, gracias, gracias Sofi, gracias chicas. Eh, vamos a la siguiente, había tocado esta recién mientras que apareció la pregunta que había visto Sofi, así que salió en la rueda esta que giró. La siguiente actividad, que es la experiencia de secundaria, taller autoguiado de Google Drive, que presenta la Escuela de Comercio 10, Distrito 1, y que va a estar a cargo de Luciano Edrojevski. Así que, Luciano, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, bueno, hola a todos y a todas. Eh, bueno, voy a pasar a explicar en qué consiste esta experiencia. En principio, bueno, se aplicó a la escuela, el comercio 10 del 1, pero se extiende a todas las escuelas y a toda la comunidad educativa en general. Eh, bueno, como todos sabemos, estamos en el contexto de una pandemia y las necesidades y las demandas se multiplicaron. Especialmente se impuso en media el uso de las carpetas compartidas como una forma de comunicación con los alumnos. Eh, en ese contexto, bueno, sin poder dar abasto y multiplicando los talleres, de capacitación se me ocurrió poder acercar un taller autoguiado. Eh, así de simple. Eh, en principio, la herramienta que se eligió fue algo que todos pudieran tener, que todos tuvieran acceso, como el Google Forms, de esa manera, funcionaría a dos niveles. Por un lado, estaríamos capacitando en el uso de carpetas compartidas, y por el otro lado, eh, viendo las potencialidades del Google Forms, que también tuvo amplia difusión. Eh, para poder realizarlo, bueno, en principio se realizó una investigación, digamos, consultas a docentes, a, eh, bueno, a personas neófitas en el uso del Google Drive, que se las usó un poco de conejillo de indias, digamos, prueba y error, y en esto podríamos introducir la, la, la utilización del pensamiento computacional, que tuvimos en algunos talleres, de poder eh, bajar todas las acciones eh, por escrito, ¿no? y poder secuenciar perfectamente el uso de las herramientas, y poder prever las posibles consultas o dudas que, podrían haberse, o que pudiesen haberse presentado. Eh, en ese sentido, bueno, nada, es mucho trabajo de prueba y error, eh, de ver los puntos ciegos, y ahí está la dificultad porque necesitas otra persona que te ayude a ver lo que uno no puede ver, eh, y finalmente se pasó la etapa de difusión. En este sentido, el taller actualmente debería, si todo funciona bien, creo que es así, funcionar solo, digamos, eh, y ya es parte digamos del conocimiento compartido, así que mi idea es que circule lo máximo posible por todos los espacios, que así lo requieran. Bueno. No bueno, sé si me gracias. Lu sí, Luciano, vamos a ver si hay alguna, alguna consulta más, si eh, nuestras compañeras tienen alguna consulta que quedó ahí por es escrita. Ah, me quedó un último punto, que es que el este taller eh, dice número uno porque la idea es profundizar en otros talleres que sean una una serie de talleres, ¿no? Perfecto, Luciano, perfecto. Chicas, compañeros, pasar compañeras... pasar a la siguiente, ¿vale? Podemos Muy pasar bien. a la siguiente. No, acá hay una pregunta, perdón. Ah, ah, Dice perdón. Eh, Daniel Guzmán, ¿cuándo estaría publicado el taller para replicar con colegas? Para Luciano. El taller, hay dos talleres, a ver, a mí me lo que sucedió en este transcurso del tiempo es el de carpetas compartidas... Circula, digamos. Ahí debe estar el link para poder tener acceso al drive. En todo caso, lo que después sucedió es talleres de Google Forms para aprender a hacer talleres autoguiados, digamos. Es un meta-taller. Era el parte de los propósitos iniciales. No sé si a qué se refería el compañero. Eventualmente tenía pensado hacer un taller autoguiado de talleres autoguiados. Ahí va. Me parece que quedó claro. Eh, bueno, gracias, Lucho. Gracias. Bueno, gracias Luciana, gracias Sofi. Vamos a ir a la siguiente. A ver, vamos a pulsar a ver a quién le toca ahora. Y ahora le toca a la experiencia de la Escuela Intensificada de Nuevas Tecnologías, una escuela de primaria común, la Escuela 18, Distrito 10, que va a presentar la radio escolar como herramienta para la no presencialidad. Y en este caso va a compartir esta experiencia Paola Suárez y Mariana Mengardo. ¿Están chicas ahí como para tomar la palabra? Sí, buenas tardes, ¿cómo, cómo están? ¿Qué tal, eh, ¿Cómo les va? Hola, bien, buenas tardes. Bueno, la experiencia pedagógica que presentamos es una radio escolar, como bien dijiste, llamada Modo Radio Compartiendo Mundos. Tiene una frecuencia semanal, cada edición sale los días viernes, y es subida al blog de la radio y se socializa a través de mails con las familias o en formato de MP3 con aquellas familias que no tienen conectividad. Eh, la idea surge por la necesidad de tener un espacio de encuentro que nos una como comunidad educativa, un espacio en el que podamos compartir eh, aquello que estamos trabajando desde los distintos grados, las distintas materias, eh, y fomentar también el trabajo colaborativo entre los docentes, y a la vez que los chicos puedan socializar el contenido que están trabajando con el resto de la comunidad educativa. Eh, la radio cuenta con distintas secciones, eh, como para darles un ejemplo, tenemos la sección literaria, en la cual se comparten narraciones, cuentos, eh, y en esas narraciones participan alumnos, exalumnos, docentes, abuelas narradoras, que es un proyecto que lleva adelante la escuela desde la biblioteca, y en la radio se le da continuidad. Eh, Algunos de esos cuentos eh, son editados con tecnología 8D, que a los oyentes se les da la indicación de para poder disfrutar de la experiencia que usen auriculares, porque con, con la tecnología 8D se espacializa el sonido, entonces por ahí en algunas narraciones queda interesante poner como ese ingrediente atractivo donde el personaje uno lo escucha ingresar por un lado, o hay sonidos o ruidos que aparecen por distintos... Espacios. Y bueno, fue una manera de buscar justamente eh, un, un ingrediente que aporte, que resulte más atractivo y convoque más a los chicos y a las chicas. Le eh, paso la palabra a Mariana. Sí, sentimos que el objetivo se, se fue cumpliendo, ya que la respuesta de los chicos es muy positiva y de las familias también. Eh, nosotros veíamos que en la escuela sucede más que el aprendizaje que esté en el aula, ¿no? O sea, los chicos se ven, sabemos que los de quinto grado están trabajando los planetas porque vienen con una maqueta, vemos al micro irse de excursión, se socializan las experiencias de aprendizaje, y sentíamos la necesidad de generar algo en la virtualidad, donde sigamos funcionando como comunidad educativa. Y bueno, tuvimos una res gran respuesta por parte de las familias, de los chicos, este, pensamos en radio justamente como mencionaban ustedes, este, no, no todas las familias tienen conectividad, no todas las familias tienen computadoras, y, eh, al ser un audio, es mucho más fácil de pasar, y también es mucho más fácil de generar contenido, porque eh, pueden grabar un audio con un celular y, y, y mandarnos los audios. Este, así que bueno, esos fueron uno de, este, de nuestros objetivos, que se socialice. Nos queda seguir trabajando para poder abordar el contenido pedagógico que propone el diseño de planificar la oralidad, por ejemplo. Este, pero bueno, Siempre que uno hace un proyecto va avanzando y creciendo de a poquito. Eh, como decían, nos, decían, algunas dificultades del encuentro, del trabajo, sí, hemos tenido, los docentes no todos tienen conectividad, algunos están con las familias, entonces bueno, fue ir buscando distintos espacios. En la escuela tenemos una gran fortaleza, un equipo de conducción que nos acompaña codo a codo, entonces eh, se generaron re reuniones, espacios de reflexión donde entre to todos podíamos... Perdón, ir... Mariana, para ir cerrando, que estamos en tiempo. Bueno, eh, está bien. Vamos a seguir trabajando para que se escuchen las voces de todos los chicos y, este, bueno, seguir creciendo como radio. ¿Alguna pregunta, chicas? Gracias, Mariana. Este, gracias, Paola. Hermosa propuesta. Como para seguir y escuchar sobre todo esto que habían dicho, que dijo Mariana, generar algo en la virtualidad. Escuchen estos audios que se los estamos haciendo perder en este momento, pero que después pueden disfrutar ustedes con sus colegas este, y dar, incentivar a su uso, ¿no? También para, para, para otras escuelas. Chicas, ¿alguna pregunta, compañeros, compañeras? Y recordar de qué escuela se trata, es escuela intensificada. Es Escuela Intensificada en Nuevas Tecnologías, es el proyecto de INTEC, es la escuela 18 del Distrito 10. Perfecto. Una compañera, Luciana Dini, pregunta ¿qué es la tecnología 8D? Bueno. Y también hay ¿Y una nosotros? pregunta que dice ¿qué aplicación utilizaron para grabar en 8D? Si alguna de las, de las colegas puede sí. lo a unir, unir ahí. Bien, bien, nosotros lo, lo que usamos para editar los audios es el programa de Audacity, en el caso de eh, la edición de tecnología 8D, usamos un programa que es gratuito que se llama Reaper, y descargamos un complemento ll eh, llamado Armeo, entonces desde Reaper lo que podemos hacer es colocar en, en las diferentes pistas los sonidos, y ahí ir justamente espacializándolo, y es muy simple de usar, es una... Ruedita donde uno va, si quiere que aparezca el sonido del lado izquierdo, ubica el puntito en el lado izquierdo. Bueno, tiene como. Hay que amigarse un poco con el programa, pero la verdad es que, que es muy amigable, digamos, para usar. Y la te, eh, no, no sé si, si respondí, pero bueno, la tecnología 8D es esto: es poder espacializar el sonido y que no ingrese de manera estéreo, sino de manera mono, que ingrese por alguno de los dos auriculares y se le puede dar distinta altura o distancia al oyente. Igual hay equipos de INTEC que estuvieron como indagando y trabajando en eso, le digo a Lucila, a Caro, Wostum, así que podemos eh, propiciar algún espacio de diálogo para que también puedan, digo, eh, comprender o poder hacer alguna capacitación o algo, lo dejo a futuro. Gracias. Gracias, chicas. ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, sí, acá preguntaron desde cuándo eh, se trabaja la radio en la escuela. Bueno, a partir de me, abril, mayo, a partir de mayo empezamos con el programa de radio, más o menos aproximadamente. Este. Bien, y preguntan qué plataforma utilizaron para el programa de radio. Usamos Audacity, las colgamos en el blog y pasamos eh, o por mail o por Whatsapp a las familias que no tienen conectividad. Eh, digamos tan fluida o que... Yo quería... también, los, perdón, también los audios se suben eh, a través de Drive y de ahí se conectan eh, a lo que es el blog. Yo quería hacer una pregunta. Eh, estaba en una reunión de, del colegio y recién me conecté y ya veo que está terminando. ¿Esto está en algún lugar para que lo pueda para que pueda ver la reunión nuevamente? ¿O está grabado? ¿Cómo, ¿Cómo puedo acceder? Sí, Exacto, sí. Esto? Eh, esta, esta, esto como todas las... Eh, los momentos de menciones pie y muchos dentro del Congreso de Educación Digital están siendo grabados. Así que sí, los van a poder visualizar después y van a poder rescatar todo lo que vimos antes. Así que está todo siendo grabado. Sí, sí. Bueno, gracias. No, de nada, por favor. Eh, hay, si hay, no hay alguna otra pregunta, paso a la siguiente experiencia. Chicos, chicas, ¿me dicen? Compañeros. Sí, vale, adelante. Bueno, gracias Sofía. Vamos a la siguiente experiencia, eh, voy a volver a tirar a la ruleta. Vamos a la siguiente experiencia, que es la experiencia de la modalidad especial, es el acto de Día de la Independencia, que la presenta la Escuela Especial número 5, Distrito Escolar 19, eh, y a cargo de esta experiencia están, la van a socializar, Nancy Velis, Jessica Herrera y Mónica Curima. Así que si está alguna al habla, como para poderles darle la palabra y mutear mi micrófono. Hola, eh, hola yo soy hola. Natalia, eh, voy a hablar en nombre de mis compañeras, con las que realizamos esta experiencia, que fue hacer el acto del Día de la Independencia. Eh, nuestro objetivo era poder este, reflejar el trabajo en conjunto de las docentes, con los alumnos y con las familias, por supuesto, eh, en este momento en el que teníamos que hacer un trabajo nuevo para, para nosotras, que era desde lo virtual. Eh, y queríamos plasmar la diversidad cultural, integrando a las diferentes eh, personas, destacando siempre la importancia de luchar por la libertad como una misma comunidad. Eh, nos costó bastante trabajar, eh, primero porque ninguna de las tres este, maneja a la perfección los programas, tuvimos mucha ayuda de Moni, lo hicimos este, eh, particularmente con Powerpoint, y nuestro mayor desafío era la conectividad con las familias, eh, el tema de ida y vuelta. Los chicos este, lograron enviarnos eh, estos dibujitos que cada uno realizó en su casa, y bueno, de ahí nos fuimos este, eh, uniendo, digamos, el trabajo que cada una había realizado, nos juntamos eh, en el Drive, y pudimos cada una ir eh, haciendo las diferentes partes eh, de las que constaba el acto. Fuimos usando diferentes programas, el, el más importante, digamos, fue el Power, y después este, usamos eh, el grabador de video, la cámara de fotos, eh, bajamos eh, imágenes de Google, también buscamos música, usamos el editor de fotografía, grabamos audio y usamos el fotomontaje y también el video desde el mismo, desde el mismo powerpoint. Eh, lo bueno de esto fue, bueno, lo mucho que aprendimos en el ensayo error y en las investigaciones que tuvimos que hacer, las tres, y que realmente logramos el objetivo, que era poder llegar a cada una de las, de las familias y transmitir ese mensaje que nosotras queríamos este, transmitir. Creo que lo pudimos este, llevar a cabo y lo, lo logramos finalmente, porque pudimos integrar las áreas de bueno, sociales, de lengua, de la de plástica, la de música. Hicimos un trabajo este, en conjunto y llegamos creo que a buen puerto. Bueno, no sé gracias a Natalia, a ver, no, no sé si hay alguna pregunta. No, vale, solo felicitaciones y estuvo muy, muy clara me parece Natalia, así que gracias por compartirlo. Gracias a ustedes. Sí, y queríamos dar cuenta también de qué importantes fueron los, estos festejos virtuales de nuestras fechas patrias, ¿no? Como que todas y todos hemos visualizado en diferentes niveles y modalidades cómo nos tratamos también de, dentro de la virtualidad, sostener uh -huh. este, actividades presenciales que nos reúnen, ¿no? Como comunidad, y esto da cuenta de eso también. Así que, muy bien. Muchas gracias Natalia por compartirlo y ser tan clara. También lo van a poder disfrutar entrando al campus de INTEC. Voy a ir a la siguiente actividad, quedan poquitas entonces se repiten, pero no, acá quedó, que llegó una nueva, que es la experiencia del área de educación del adulto y del adolescente, la experiencia se llama Tarde de miércoles y la realizó la Escuela 9 del Distrito 2 y la va a presentar Daniel Guzmán y Natalia Sturm, que están ahí. Sí, buenas tardes a todos, a todas y a todos, ¿cómo están? Eh, este proyecto tarde de miércoles, en realidad pusimos ahí una escuela, pero en realidad participaban las 17 escuelas del sector cuarto en el marco del proyecto Poniendo a la Voz, que es un proyecto que ya tiene como cuatro años en el sector cuarto de adultos, y fue un trabajo realizado en conjunto con escuelas lectoras una nueva articulación con los compás de escuelas lectoras, en este caso con Salina Martín y Juan José de Cuxi. Eh, la propuesta consistió en generar un mural colaborativo, como ven que es un padlet, donde semana a semana, los miércoles, de ahí el nombre tarde de miércoles, por la tardecita, compartíamos a través de un mail el aviso de que ya estaban subidas las consignas de esa semana. Y la resolución tenía que ver con una, una propuesta literaria, ahí pensada y craneada por, por Sabrina y Juan José, eh, que implicaba una resolución a través de un audio, texto, video eh, o imagen, y todos los miércoles lo íbamos compartiendo. Eh, hicimos algunas leves adaptaciones, aparte de compartirlo por mail semana a semana, nos empezamos a dar cuenta también que ante el bombardeo de información nos parecía interesante también interpelar a las, los y las docentes a través de WhatsApp, así, y que para que ellos pudiesen también, a través del diagnóstico digital que hicimos, que es el uso de WhatsApp prioritario yo con los estudiantes, eh, reenviarlo así. Entonces adaptamos las consignas de la, algunas semanas al formato de WhatsApp. Entonces, eh, digamos, como para sintetizar, la, la intención fue acercar propuestas que relacionan a la literatura, eh, por extensión pensábamos que se adaptaba más la poesía y el cuento. Eh, entonces, esas propuestas que se adapten a un soporte digital para los y las docentes, como forma de ayudar a generar consignas lúdicas para nuestra comunidad en contexto de pandemia, que no solo apele a la continuidad pedagógica, sino también a la creatividad y al uso de de la oralidad, que es fundamental para nuestros estudiantes que están en el proceso de alfabetización. Como obstáculos identificamos dos prioritarios, por un lado eh, nos falta un poco también trabajar la interpelación a los docentes en este contexto, que sab sabemos que están pasando por una situación atípica y esto es una construcción, así que continuaremos eh, con ese desafío de, de interpelarles para que les lleguen a los estudiantes las consignas, y por otro lado... El diagnóstico digital, que por lo que venimos escuchando, es común a todas las modalidades. Hay un tema de falta de equipamiento y conectividad eh, que viene previo a la pandemia, pero en la pandemia se vino a recrudecer todo un poco más. Entonces, es el envío por WhatsApp la única forma de comunicación o la prioritaria entre docentes y estudiantes. Y sabemos que aún así no estamos llegando a todos y a todas y a todos los estudiantes. Así que bueno, tenemos como esa... Dificultad que creo que es común a todos los sectores. Eh, por último, como para, para cerrar esta idea, el proyecto sigue abierto, uno puede ingresar al Padlet y participar en las consignas que quiera, parcial, como docente, puede también tomar ciertas ideas y adaptarlas y compartirlas con su propia comunidad. Eh, nosotros seguiremos y seguiremos pensando en propuestas que tengan que ver también con el uso del espacio de las voces de los docentes, porque también notamos que ahí había una necesidad de, de expresión, así que eso es algo en lo que estamos trabajando. Eh, y nuestra intención siempre, como, como decía Nati al principio, eh, el proyecto se llama Poniendo la Voz hace varios años, porque pensamos que hay una necesidad de poner el cuerpo eh, en, en, la, en la educación pública, y entonces pensamos que esta forma de participación eh, es una forma de poner el cuerpo, poner las emociones, poner los sentimientos, y en definitiva encontrarnos, aunque sea a través de esta virtualidad. Y eso es todo, Ahí. por el momento. Bueno, gracias a ambos. Hay una pregunta, eh, si, se, si bueno, en este proyecto trabaja solo lo, la oralidad, o si también hay un espacio para la escritura. Eh, sí, en realidad cada consigna tiene como diferentes posibilidades de resolución, eh, entonces, está abierta la posibilidad de que se grabe a través de audio, pero también que se contexte a, a través de textos, y después si sí, chusmean en el, en el mural. Eh, hay algunas consignas que implican incluso sacar fotografías, eh, también entendiendo que es con lo que cuentan eh, la población a la que estamos llegando, que sabemos que no es toda, que tienen celulares, entonces algunas consignas implican toma de fotografías a partir de, algún, de alguna estrofa que les llame la atención y compartir por qué, y como entendemos también que es primaria de jóvenes y adultos, y muchos, están alfabetizándose, no solamente digitalmente, alfabetizándose en el sentido amplio de, de la alfabetización, eh, siempre está la opción audio, Siento ¿sí? es para no dejar afuera a nadie en estas consignas. No sé si respondimos. Sí, quedó súper claro Natalia, eso que, que comentás vos en educación de adultos también pasa en primaria, con los más pequeños también que todavía no están alfabetizados y que se visualizó que el audio es un gran recurso y también otros medios de, de comunicación eh, como para poder llegar a que todos tengan la palabra y ser protagonistas. ¿no? Así que es una buena forma de comunicarse, nos pasa a todos los niveles. ¿Alguna otra pregunta compañeros, compañeras? No, vale, podemos seguir. Bueno, muy bien, sigo. Quedan dos experiencias para compartir. Voy a ver si es la suerte o nosotros. Los que terminamos, parece que es más difícil cuando quedan poquitas. Y vamos a hacer entonces... Gira, ¿no? La, la rueda, ¿la ven ustedes? Acá está, salió la anteúltima, cosa de la Sara. Salió la experiencia de secundaria del futuro, podcast La 35, que es de la Escuela, la escuela Técnica 35 del Distrito Escolar 18, y en este caso los que... Eh, los protagonistas, los que van a presentar esta actividad, esta experiencia, es Victoria Boccassini, Alejandra Gracia y Luis Rodríguez. Así que adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Eh, sí, somos la Escuela 35, Ingeniero Eduardo Lazzina. Les agradecemos mucho que nos hayan convocado a este encuentro de intercambio, está, está siendo hermoso. Eh, y les vamos a presentar eh, nuestro proyecto que es Podcast La 35, ya lo aclararon en algunas preguntas, no, pero, pero por las dudas eh, lo vuelvo a mencionar, eh, un podcast es una producción sonora que se sube, se comparte y se distribuye a partir de internet, es una especie de radio a demanda, que luego puede ser escuchada en cualquier dispositivo, celular, tablet, eh, o un computadora que tenga conexión a internet. Si bien ahora les vamos a explicar bien el proyecto, no queríamos dejar de mencionar que justamente en esto de que se distribuye a través de internet, eh, con el podcast buscamos incorporar el lenguaje de los nuevos medios propios de la sociedad digital en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, buenos días. Eh, lo que buscamos más que nada con este proyecto, ...es que todos los docentes de la institución tengan la posibilidad de poder crear su propio material didáctico, que sea de una forma innovadora, Hola. y lo que hacemos para esto eso, es, ¿cómo? más que nada, utilizar... Es, que hacemos, ...para esto, más que nada, es utilizar efectos de, de sonido para poder potenciar estos contenidos. Entonces, la idea es que ese material le sirva no solo a ese docente, por su materia o área a otras instituciones. Creemos que el valor agregado por ahí que tienen eh, estos podcasts es por un lado que los estudiantes tienen la posibilidad de escuchar la voz de, de sus propios docentes explicándoles estos contenidos y además es una forma de acercar también a los profesores y a los estudiantes en este contexto tan particular ¿no? que, que estamos viviendo. Eh, y bueno, y nos parece importante también Destacar la flexibilidad que tiene este formato que permite trabajar eh, con cualquier contenido de forma transversal, con diferentes asignaturas y también de forma interdisciplinaria. Hola a todos. Para el desarrollo del podcast, el profesor o la profesora... Es? ¿Selecciona ¿Cuánto? el contenido? Sí. Selecciona el contenido siguiendo un guión sugerido por nosotros que incluye introducción, donde el profesor se presenta y saluda y cuenta qué tema va de a abordar, desarrollo del tema o contenido y propuesta práctica para que el alumno experimente. Por ejemplo, en el programa de cinemática, el profesor les propone a los alumnos que experimenten el movimiento rectilíneo uniforme con los autos que ven desde la ventana. Los recursos que usamos para armar el podcast son audios grabados con cualquier dispositivo y en cualquier formato, Resolviendo algunas problemáticas que surgieron, lo que más usamos son audios de WhatsApp que nos mandan los profes. Para editar los audios usamos Audacity y para distribuir los podcasts usamos eh, redes sociales, Instagram y Anchor. A futuro pensamos en ir incorporando a los estudiantes y a profes en la creación y edición de podcast para lo cual estamos elaborando un taller. La devolución y la recuperación de los contenidos a veces se traduce en un posteo de Instagram, una actividad en un muro colaborativo o dentro del aula virtual. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los tres. ¿Hay alguna pregunta? Las podemos unir. Eh, bueno, por supuesto, rescatar que es muy interesante, pero si incluyeron contenidos de distintas materias y cómo fue esa repercusión, ¿Sí? en los profes, en los estudiantes, eh, y si también preguntan, ¿habían tenido anterior experiencia de radio o iniciaron con este formato? Eh, eh, ¿Respondo yo, Vicky? Dale. Eh, nosotros venimos con la experiencia el año pasado de Radio La 35, que era más radio, y este año decidimos como hacerlo más tipo podcast, que son cosas diferentes, y aparte quisimos resolver esto de hacer el material didáctico interesante para los alumnos, sobre todo en este contexto. Sí, y con respecto a, a qué pasó entre los profes, está buena esa pregunta porque se surgió una sinergia eh, muy, muy interesante ahí, ¿no? lo de, de Como que se contagió entusiasmo y esto de trabajar colaborativamente y de apropiarse, ¿no? Como del material, generarlo y apropiarse, así que eh, fue interesante en ese sentido también es interesante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, vale, preguntan, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre una radio y un podcast en relación a, a esto que contaba Luis? Sí, la diferencia entre radio y podcast sería el radio es más eh, informal, es como la radio que nosotros conocemos, que escuchábamos de más, de más chicos. Y el podcast eh, está como enfocado a un tema específico. En este caso en concreto, como a un contenido específico. Claro, y el podcast además es a demanda, digamos. Lo podés descargar y lo podés escuchar en cualquier momento. Bien, y después pregunta si todos los audios fueron anclados en eh, Anchor. Sí, Anchor. la distribución fue, eh, lo que es en todas las plataformas de podcast, fue con Anchor. Anchor automáticamente las difunde en ocho plataformas de podcast, entre las cuales está incluida Spotify. Muy Perfecto, bien. Luis, ¿alguna pregunta más, Sofi? No, vale, después son... Bueno felicitaciones, eh, comentan muy buena la experiencia, la vigencia que tiene la radio en este contexto y demás. Así que, sí, bueno, celebramos. tal cual. Muy bien, gracias Victoria, Alejandra, Luis, por ser tan claros. Vamos a compartir la última experiencia, que para eso no vamos a girar la ruleta, porque nos quedó la última, que es la experiencia del nivel inicial, Radio Pueblos Originarios del Jardín de Infantes Integral número 4 del Distrito 20, así que invitamos a Analía Ojeda, a Paola Gutiérrez Llanes y a Cecilia Alvarado a compartir esta experiencia, que también, bueno, justamente hablando de radio, así que adelante chicas. Buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Genial. Bueno, este es el proyecto de radio de pueblos originarios del G4, eh, bueno, mi eh... sí, eh, bueno, quienes habló recién, Analia Ojeda, es la profe de música del jardín, eh, yo soy Paola Gutiérrez, la facilitadora pedagógica digital. Eh, bueno, les contamos que en febrero empezamos a planificar el año eh, pensando en una radio presencial que se, eh, fuera todos los miércoles en el jardín, ya que coincidíamos ese día, eh, y donde participaran de forma presencial todas las salas. En marzo, con el tema del aislamiento obligatorio, eh, le propuse a Analia retomar esta idea de la radio y hacerlo a distancia. Entonces ya este, estuvimos hablando de podcast, bueno, transformamos esta experiencia presencial en eh, un formato a distancia, eh, sin perder nunca los objetivos pedagógicos y sobre todo también para aceitar un poco la comunicación con las familias. Bueno, y los objetivos fueron ofrecer otro medio de comunicación eh, que no sea tanto desde lo visual, sino a través de la escucha, y en este caso puramente la escucha atenta, ¿no? Bueno, lo, desde los contenidos de música, eh, priorizar el sonido eh, a partir de la voz, de nuestro entorno sonoro, y como esto como medio de expresión, ¿no? y que los chicos y chicas de, del jardín puedan expresar de forma verbal, y con estos, y a partir de los sonoro, experiencias que están viviendo juntos con las docentes de cada sala. ¿Sí? La, la idea era, es, es fortalecer el intercambio. Bueno, y justamente ese intercambio se da en el programa a través de consignas que les vamos pidiendo para responder eh, y serán escuchadas al siguiente programa. Esas consignas se responden a través de ruidos, sonidos o voces que las familias mandan a los whatsapps de cada sala que son manejados por las maestras. El conjunto de esos audios que recibimos forman la parte más rica de los programas porque allí es donde tanto adultos como pequeños se encuentran en una forma totalmente horizontal en, en este formato digital. Eh, y recordando siempre que las consignas se desprenden de lo que se esté trabajando, planificando en las salas o de algún contenido institucional. Bueno, y con respecto a dificultades, bueno, es como lo que expusieron los demás eh, trabajos, proyectos, que es esto de la dificultad en pensar que le llega a todas las familias, ¿no? ya que muchas no tienen acceso a internet todos los días. Y acá lo novedoso fue que la radio del barrio, que se llama Radio La Milagrosa, que es 100.9, no cedió el espacio, y así que además de que se comparte por WhatsApp en formato MP3 y con el link de YouTube, también se los puede escuchar en vivo eh, los días miércoles a las 2 y 30 horas en la radio del barrio, que es sumamente muy escuchada por, por el barrio y la verdad que eso fue muy gratificante para este proyecto. Eh, bueno, sí, y el sentido de la valoración de la experiencia es que nosotros incluimos a todos los actores del jardín, tanto docentes, celadoras, eh, profesores curriculares, todos los que tienen una actividad en el jardín participan de la radio. Eh, y bueno, gracias también a lo que decía Analia, de la participación que tenemos en la radio del barrio, eh, vamos más allá de la comunidad del Sol y G4, sino que nos extendemos a todos. De hecho, para esta segunda parte del año tenemos pensado invitar a um, gente que no pertenezca al jardín, pero sí tenga algo rico para, para aportar, así que bueno, los invitamos a escuchar el programa número 7, que sale mañana, donde va a estar la capacitadora de literatura, Lorena González. Muchas gracias. Es eh, muy interesante ver cómo en, esta, en este contexto, ¿no? y, y cuando empiezan a surgir eh, las cuestiones, como recién decía Analia, eh, que tienen que ver con la, con la conectividad, con saber que, que a veces, eh, sobre todo las preocupaciones de las docentes de no poder llegar a todos los, los, los alumnos de la escuela, es muy interesante cómo se, se abre esta posibilidad de transmitir en la radio y se genera, como hasta un ritual, digamos, en las familias, de saber que cada 15 días, los miércoles al mediodía, van a poder tener este, este pequeño contacto con, con la comunidad educativa. Me parece que es una, un, un agregado que, que suma un montón, y además habla mucho del compromiso de la escuela con, con generar diferentes estrategias para, para poder llegar a, a, a toda la comunidad. Bueno. Muchísimas gracias chicas, la verdad, y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, en realidad gracias al equipo de orientadores, orientadoras que, que llevó a cabo esta dinámica, que también trataron de, de poner el azar y el juego pensando en cada uno de ustedes como protagonistas, eh, así que de verdad un agradecimiento a todos, y bueno, este espacio se compartieron proyectos ¿no? que fueron implementados de verdad de manera genuina, superando obstáculos como muchos de ustedes fueron mencionando, poniendo a los estudiantes en foco, en varios de ellos vimos que medió la voz, ¿no? y qué importancia en este contexto, en otros, otros lenguajes expresivos también, ahí la palabra mediando, o, algo que también apareció en todos fue el vínculo y la importancia con la comunidad, ¿no? a través de distintos canales. Y bueno, y por supuesto, otro eje que destacamos también, el trabajo colaborativo, y allí donde se vio reflejado ¿no? la educación digital también como mediadora. Así que bueno, no queda más que agradecer a cada uno, a cada una, por haber participado de este espacio de respeto y de valoración a los trabajos de todos los y las colegas. Así que bueno, un gran saludo y gracias por haber estado aquí. Felicitaciones a todos y a todas.